Capítulo 6.1 Arreglos A veces no vamos a poder utilizar la magia de convertir el arreglo a objeto y después utilizar propiedades debido a que tiene demasiados elementos. Ahora vamos a hacer las mismas cuatro operaciones básicas pero con arreglos. En algunos casos nos vamos a dar cuenta que era muchísimo más sencillo hacerlo con propiedades. Lo primero que vamos a hacer es copiar esta data y la vamos a pasar para el proyecto en el archivo Ira vamos a pegar para que ya no queden arreglos y lo vamos a guardar entonces vamos a hacer la primera operación que es create la diferencia ahora es que el personaje no lo vamos a tener afuera porque antes lo utilizábamos como un id sino que lo vamos a meter dentro del mismo objeto y como se trata arreglos para adicionarle un valor a un arreglo lo vamos a hacer con push nos vamos a repetir el taller 4.1 ahora con arreglos nos vemos en dos minutos bueno entonces ahora qué vamos a hacer vamos a coger el personaje esto de una vez lo metemos con una propiedad por dos puntos y toma al final y luego le hacemos un push en la descripción guardar lo ponemos a correr en el taller 4.1 y Vamos a ver entonces que ya teníamos los valores anteriores, miren la diferencia, ya nos dice el índice en vez del nombre de la propiedad, todos los valores, y aquí abajo ya nos muestra el nuevo elemento. Bueno, este ya lo tenemos guardando, si vamos a ver el archivo got, vamos a ver que al final ya quedó liana. Read miren acá la diferencia tan grande, antes con las propiedades solo era decirle got, punto y la propiedad o entre corchetes el nombre de la propiedad y con eso podíamos obtener el elemento en arreglos hay muchas formas de recorrerlo y buscarlo, una de ellas es por ejemplo el find podemos utilizar una función flecha que lo que hace es recorrer elemento por elemento del arreglo y cuando encuentre el valor de la propiedad personaje igual a este, valor de la constante nos va a devolver el valor, el resultado Vamos a repetir el taller 4.2, lo dejo dos minutos para que hagan el intento. Vamos a hacer el taller 4.2 tienen la diferencia como era de fácil acá pero lo que vamos a hacer es got punto find es actor es flecha hacer que cuando actor punto personaje es igual a personaje nos devuelve un resultado y taller 4.2 vamos a poner a correr y aquí ya tenemos entonces muy bien pero hay un montón de formas de recorrer arreglos por ejemplo con el for tradicional vamos a borrar esto vamos a poner esto LED nos permita reasignarle y vamos a utilizar los snippets de Visual Studio Code por Clean Code se recomienda escrito en inglés, pero como hemos venido desarrollando todos los ejercicios en español, y para que ustedes vean cómo funcionan todos los snippets, le vamos a cambiar la de las variables. En este momento él tiene un multicursor en toda la palabra donde dice index, la podemos cambiar por índice. Si hacemos tabulación, él se va a parar con el multicursor en todos los que dicen array. ¿Cuál es el arreglo que tenemos ahorita? Goat. Lo volvemos a dar Tab, pues se va a parar en la última constante y le escribimos el elemento vamos a darle guardar ahora, ¿qué nos faltaría acá? si e, elemento punto personaje es igual a personaje a resultado lo vamos a hacer igual a elemento vamos a darle guardar y le ponemos a correr listo esa es otra opción recomendaciones sacar esto afuera como una constante y más bien poner esa variable acá porque resulta que el for en cada ciclo cuando se trata de arreglos vuelve y calcula cuál es el largo entonces pues para optimizarlo un poco más sacamos ese valor de acá solo lo calculamos una vez y él solo utiliza el valor ahora la otra optimización es que si por ejemplo está John Snow lo tenemos de primero y encuentra el personaje ahorita él seguiría haciendo todos los elementos del arreglo entonces pues la forma de esto hacerle es decirle que haga un break y por fuera le asignamos el valor del elemento entonces en este caso iría hasta la tercera posición y no ejecutaría la de Liana. lo podríamos hacer de forma contraria que si no es el personaje continúe eso quiere decir que si va a la primera posición y no es el personaje no haga nadie acá para abajo que sigamos bien con la siguiente iteración sería con Daenerys vuelve y entra si no es el personaje que estamos buscando no, entonces siga, listo vamos a hacerlo listo. son pequeñas optimizaciones del for entonces vamos a ver otras dos formas Tenemos el for in y el for off. vamos a ver primero el for off. elemento de code. aquí lo que voy a hacer es un console.log elemento Vamos a ver qué nos está guardando ahí. No, taller 4.2. Ese elemento nos está devolviendo entonces todo el objeto. Es una interacción de todo el elemento. Muy bien, entonces ahora acá vamos a hacer: if elemento.personaje es igual a personaje, vamos a decirle que el resultado es igual al elemento y como ya aprendimos de nuevo vamos a hacer un break es la forma de escribirlo en el foro aquí Ahí ya lo tenemos listo en algunos foros donde se habla de performance dicen que inclusive es mucho más rápido hacerlo con el forin es pues, clave got elemento como estamos en arreglos vamos a utilizar que nos verifique la propiedad si existe o no a ver qué va a ir en el elemento y miren que aquí nos va a traer todo el objeto lo que hace el forin es traernos las claves Entonces, por ejemplo solo imprimimos esto lo ponemos a andar casi una regla nos va a devolver son los índices aquí otra vez if elemento punto personaje es igual a personaje entonces ha resultado vamos a ser igual al elemento y de una vez le hacemos un break para que tenga la ejecución dale aquí no taller y sí. nos traen todos estos los valores del actor hay otra forma más que es el for each for each el arreglo es got y elemento el console.log Y nos trae nos vemos otra vez que nos trae son los objetos if elemento punto personaje es igual a personaje resultado es igual al elemento guardar y le ponemos nos faltó que okay. break El punto y coma wow, qué pasó? bueno pues resulta esa es la desventaja del borich que no puede no se le puede hacer un break y él tiene que recorrer todo el arreglo entonces imagínense si tienen un arreglo de mil posiciones tendría que recorrer las mil así encuentre el primer personaje como el dato que estamos buscando bueno pues acá les mostré todas las formas principales o las más conocidas de recorrer los arreglos ya ustedes pueden decidir según sus necesidades cómo utilizar. listo entonces ahora vamos a la tercera operación que es el update una de las que para mí representa más complejidad se pueden hacer de varias formas la que yo voy a utilizar esta vez es el punto map porque lo que hace es iterar en todos los elementos del objeto y retorna un nuevo arreglo pues vamos a ir al taller 4.3 vamos a volverlo a hacer con arreglos nos vemos en dos minutos 3. Pues miren qué diferencia todo esto que hay que hacer con lo que había que hacer antes con el... vamos a borrar esto que ya no nos va a servir got resultado got.map lo que vamos a hacer es iterar sobre cada actor, Función flecha como ya vamos a utilizar varias líneas de código nos toca abrir y cerrar ya if actor.personaje es igual a personaje actor.casa vamos a hacer igual a targarian. y como esto es un elemento nuevo entonces vamos a decirle aquí listo, todo esto nos va a volver va a buscar cada elemento, lo carga aquí y después lo vamos retornando uno por uno ya sea con modificaciones o no va a guardar en resultado, entonces ya en el table vamos a mostrar el resultado y vamos a guardar en el archivo el resultado vamos a ponerlo a correr pues aquí se puede ver la actualización y podemos ver también lo hizo acá está en starks aquí ya se pasó target events aquí le podemos aplicar lo mismo de la búsqueda, lo podemos hacer con un for tradicional, con un for in o con un for off la desventaja del mapa aquí cuál es? otra vez no tiene un break. El dato que debemos modificar es el primero. Y son 1000, entonces él va a hacer mil iteraciones. Y la última operación es el delete. Anteriormente solo era decir delete y cuál propiedad queríamos borrar. Ahora lo que vamos a hacer es buscar el índice de esa persona y luego con un splice lo vamos a borrar. Volvamos al taller 4.4 y nos vemos en dos minutos. listo, entonces vamos a la 4.4 y como vamos a extrañar esta sola línea index igual a got punto index es lo mismo, esto va a iterar por elemento actor flecha y actor .personaje es igual a personaje, lo que va a hacer es retornarnos el índice si el índice es mayor a menos 1, quiere decir que al menos hay un elemento, god.splice en qué posición del índice lo queremos hacer, índice y la cantidad de registros a borrar, un registro vamos a ver aquí el 4.4 y como vieron aquí se borró de NERIS ya no nos aparece de listo anterior sí una vez más lo podemos hacer con cualquiera de los ciclos for o while que tenemos disponibles por ejemplo con el for in lo podríamos hacer una vez se encuentra a NERIS y la borre hacemos un break para que no continúe iterando entre todos los elementos y ahora por último si tenemos que actualizar a todos los personajes un valor por ejemplo la temporada 8 lo podemos hacer con cualquiera de los ciclos ahorita les voy a mostrar una variante del for of donde al arreglo le ponemos esta propiedad que se llama punto entries lo cual devuelve un arreglo por cada posición con el índice y el valor Entonces, al utilizar esa estructuración vamos a crear dos variables una que se va a llamar índice y otra que se va a llamar valor las vamos a utilizar acá para modificar todos los valores, entonces así vamos a tener el índice de cada uno, 0, 1, 2, 3, 4, 5, y terminemos con todos, y la descripción de cada personaje, vamos a tener al mismo tiempo, entonces vamos a ir al taller 4, 5, nos vemos en dos minutos, Muy bien, entonces vamos a taller 4.5 for of índice, dot.entries, estructuramos esto, índice, Entonces miremos que este entries nos va a devolver un iterador con un arreglo y el primer elemento. Es un número, que es un índice, y después un objeto con todos los valores del personaje. Al desestructurarlo, lo que nosotros le vamos a decir aquí es crea una constante de índice con el primer valor del arreglo, que aquí es el numérico, y en el valor nos va a almacenar el segundo valor del arreglo. Ahora lo que vamos a hacer es decirle valor.temporada es igual a... 8. con esto lo que estamos haciendo es que a cada uno de estos objetos estamos adicionando una nueva propiedad ahora lo que nos falta es decirle que got en la posición índice lo sobreescriba con el valor le guardar notasier 4, 5, y ya tenemos toda la temporada entonces pues aquí podríamos hacer como lo hicimos en las propiedades poner un if, una condición para filtrar los cambios que vayamos a hacer y así por ejemplo como le gustaba a Robert Martin matar tanto personaje de seguido si tuviéramos una propiedad donde dice si está vivo o muerto ya sabemos que esta muchacha hizo un acto heroico Podríamos decirle, por ejemplo, if valor.vivo lo negamos para los que estén muertos, got.splice índice y que solo borre Esto de acá, guardar, le ponemos a correr ahí solo quedarían las personas que quedaban vivas bueno y por último para que no me hicieran trampa con el tema de los arreglos y se fueran directo a las propiedades les traigo este controversial personaje famoso por la frase code is dark and full of errors o algo así fue lo que dijo ¿no? bueno pues resulta que nosotros a punta de magia negra podemos convertir de arreglo a objeto y como toda magia eso tiene un costo ¿cuál sería el costo? performance, lo que se demore haciendo la conversión, si tenemos mil elementos obviamente no es recomendable hacer esto, sino más bien hacer las operaciones con arreglos. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? vamos a coger todo el tema de arreglos y le vamos a hacer una conversión, como aquí necesitamos convertir todos los elementos los podemos hacer con un for each, no necesitamos de un break, esto nos va a devolver todo el objeto, entonces con desestructuración lo que vamos a hacer es sacar en una constante el valor del personaje y este spread operator lo que dice es los demás listo, entonces las demás propiedades van a quedar almacenadas como una propiedad entonces y vamos a crear un nuevo objeto ¿cierto? y con todo lo que aprendimos de cómo crear propiedades de variables vamos entonces a construir en el objeto conversiones una propiedad personaje con los valores de las propiedades vamos a copiar este código vamos a crear entonces 4.6.js vamos a pegarlo aquí y vamos a ver cómo funciona no, taller 4 lo ponemos a correr y miren lo que hace recuerdan como el ejercicio de propiedades Acá les dejo como tarea para que ustedes hagan persistente esta información en el archivo. Les recomiendo este enlace de cómo mejorar los objetos literales, donde pueden ver toda la parte de esa estructuración y espero para operator con detalle. Acá terminamos con operaciones, nos vemos en la próxima lección.